A la pelota como vienen a montar un discurso del presidente de la república a la misma hora sobre todo una hora pico como esta de 8 a 9 de la noche por Dios quien le iba a prestar atención al presidente ustedes mismos provocaron la desatención cuando digo que hay una dualidad, es porque si bien es cierto de que por un lado no está manejado correctamente, por otro lado, sí, porque si vemos esa escenografía, esa escenografía es muy bien cuidada, detalles muy, muy, pero muy bien guardados y un manejo del presidente muy aunque no me gustan ese tipo de escenario porque se ve como que el sabelo todo el sabio el que el matatán de la matica responde a todo el mundo imagínese ese escenario que fuese un diálogo bilateral entre él y ese público, imagínese que el presidente conversara con ese público. He hecho esto y esto en materia de electri electrificación para tales y tales zonas y entiendo esto y esto. ¿Usted qué, qué piensa? ¿Qué nos puede aportar a nuestro gobierno? Lo primero es que la composición del público quedó al desnudo. Por eso digo que en la comunicación es muy fina, muy fina. En uno de, los, de las búsquedas entre una pausa comercial de la pelota, me iba donde estaba el presidente y coincidió con la intervención de un preámbulo que hiciera la comunicadora, que no tengo a bien conocerla, con una buena expresión, una buena gesticulación. Pero la comunicación tiene sus intríngulis. Esa comunicadora dijo, amigos, y compañeros. Ahí dejó al de todo el montaje del evento. Por eso los comodines en las preguntas. Preguntas muy acomodadas al presidente. Con las imágenes ahí preconcebidas ya. Para alimentar la respuesta presidencial. Por lo que se muestra que ya había ahí una planificación de esas preguntas. Si me le dieran un chin de audio a esa. No, ya, ya pasó, ok, déjalo ahí. Entonces, vemos eso. Imagínense ustedes que el presidente hubiese invitado ahí dos maestros de diferentes puntos, maestros de diferentes puntos del país. Un sector público, un sector privado. O una de la capital y una del interior. Médicos, personas que tengan que ver con la electricidad, que tengan que ver con la economía, amas de casa, y se hubiese puesto a escucharla, la historia hubiese sido otra. Hubiese sido otra. Hay un gran malestar interno en el equipo de comunicación del presidente de la República. Y eso no se puede ocultar. Porque hay prácticamente dos polos opuestos. Un polo tosco, pero con una gran capacidad, como lo es Archival. Con una capacidad extraordinaria en materia de, de comunicación. Aunque le falta finura, le falta diplomacia para manejar la comunicación presidencial. La comunicación de un gobierno. Y por el otro lado, Milagros Germán, que es una comunicadora nuestra, una mujer ligada a la política por los vínculos que mantuvo con el licenciado Teddy Camps cuando fue su esposa, tres hijos, y pues esto hizo, la vinculó a los dirigentes que hoy están en el poder, ella que tiene sus inquietudes que ha dirigido un programa que a mí me gusta, pero no deja de ser un programa de farándula o por una revista. Para de ahí, sin ninguna especialización, sin ninguna preparación previa, pasar a ser la vocera presidencial. Este yo no quiero decirle a ustedes que el traje le queda grande. O que el diseñador no supo encajar. Pero sustituir a un Rodríguez Marchena, a un Roberto Rodríguez Marchena, es difícil, es difícil. El presidente Fernández, que fue prácticamente el precursor de la visión moderna, de la comunicación política, en el país, con un equipo extraordinario, cabezado por Rafael Núñez y Rodríguez Marchena. Instituyeron un modelo, un estilo, que quiera ser o no, en el gobierno de Hipólito Mejía, con Luis Eduardo Fabra, una persona que conocí por los años 90, finales de los años 90, no, no finales no, finales de los 80, principios de los 90, un extraordinario profesional de la comunicación, conocedor de la historia dominicana, un gran manejador. Se le hizo difícil articular un equipo de comunicación con un presidente tan atípico como Hipólito Mejía. Por eso nunca conectaron con la población. Se instala de una vez el gobierno de, de Leonel Fernández y vuelve el equipo otra vez. Los mismos actores. Luego la retirada de Marchena por asuntos de cuando Danilo salió de. En el 2008 salió de, del palacio. Ahí salió Rodríguez Marchena. Vuelve y llega. En el 2012. Con una comunicación política. Que las veces que estuvimos encuentro pues. Mi ojo estaba centrado a la figura de Rodríguez Marchena. Para tratar de ver En cada detalle en cada detalle, en cada movimiento, en cada gesticulación, la hechura de un profesional para una posición, como lo era ese señor. El señor era capaz de hacerte un estudio sociológico con 50 o 60 actores de diferentes partes del país. Nos hacía preguntas tan, tan, tan, tan, y cogía el mismo y la tabulaba y nos decía, si miren el diagnóstico aquí para enseñarnos cómo se hace un diagnóstico. Certero, certero. Porque era un estudioso. Yo creo que en el PRM hay muy buenos profesionales. Y algo que me gusta, algo que me gusta y quiero señalar es que el sentimiento de la voz de Luis Abinader nos identifica un presidente con muy buen corazón. Nos identifica un presidente. Bueno, un alma buena, un alma noble. Es decir, no se le ve como el caso, por ejemplo, de un Hipólito Magía, que se le veía la soberbia y la mediocridad. El caso, por ejemplo, de Jorge Blanco, que se le veía la altanería, la prepotencia.